Como esto es otro de un nuevo vídeo y estamos de nuevo en We Happy Free Lo dejamos en la persecución de los policías y nos íbamos a dirigir al portal este que nos espera otro guardia Así que vamos a acercarnos y vamos a hablar con él Esta es la manera más rápida de evitar a los policías, así que podéis hacer speedrun Y ya una vez hacéis speedrun, pues entonces podéis entrar aquí Excuse me, I've been ordered to check up on Dr. Faraday. Where's Bobby Hickenbotham? The executive committee don't let just anyone drop by the lab, you know. Why not? Because they might be friends of Dr. F. You know what Dr. F can do with a bucket of motoline and a handful of mechanical bits. No, I don't either. And that's the point, isn't it? He's, uh, <laughs> at the reform club. Again. What are you implying? Uh, apparently he feels a bit guilty about Dr. F. You don't know about his, uh... Oh, sure. Bobby Hickenbotham is marrying my sister. And I will thank you not to cast any perverted aspersions at his reputation. I have been ordered by the General himself to ask for credentials from the beautification committee. Have you got any? There you go. Bye. Watch out for anyone chattering away in something that don't sound like English. They're like mad dogs, and they'll give you plague. And keep your mouth shut about penchance, right? Oh. you better take these, in case you do catch plague over there. Not that I would, Wayne. Wouldn't you like this? Here, I want you to have this Well, I just want you to know that I appreciate what you do Madre mía, se ha bebió ya tres botellas el tío La cuarta, eh Joder, amigo, ¿cómo te va el trinky, eh? ¿No te caes al suelo o ¿Qué pasa? Like sort of a Así... yo lo que quiero es que se caiga al suelo tío nada ¿eh? ¿no? vale por aquí solamente el personal por ahí me puedo meter y ya estaba, ok. Vale, hemos abonado a este. este está feliz, eh, contento y alegre. Eh, nice. oh, si that's que no vamos a meter. Okay, plague, really Ok, y la otra es la otra zona. He said it Try not to get bitten. They go a bit crazy towards the end. Thanks, I'll be careful. No, Run! No, if you don't please. want to end up like him. Oh, he's about to go. Oh, yeah. Claro, porque como. Espera, espera, espera, espera, espera. No, no, no, no. Eh, a ver, Vamos a ver. Vamos a ver cómo canta Manuel. Vamos a hacernos un traje de estos. Es trabajoso, ¿Vale? Porque esta es la zona de los pobretones. Y aquí no podemos ir con el traje de sadomasoquista. Entonces, eh, vale. Ya no lo hemos equipado. Perfecto. Y aparte, también mi, mi arma que acabo de conseguir. Eh, a ver, ¿dónde está mi arma? El pinchito eléctrico. La porra de los juguetes. Vamos a ver, ¿dónde está...? Mi porra feliz. A ver, aquí. Voy a ir repartiendo abrazos para todos lados. Toma. Este es un drogado, ¿eh? Vale eh, Mi porra de la felicidad aquí Esto es lo que pasa cuando Tomamos demasiada droga Y al final lo que vemos son pues, mariposas y, y estamos todos en Yonka la cabrón! ¡Toma! ¡Toma el lindo, cabrón! Vamos a ver, eh... Toma varita de la felicidad Ahí está. ¿Otro que quiere varita de la felicidad? Pues es que es todo la, la varita de la felicidad, vamos, me encanta La varita de la felicidad eh, Vamos, me voy a comer una manzana Porque me estoy muriendo de hambre Al haberme enyoncado y eso, pues nada, vamos a ir para donde está el punto. Por la noche como ya veis, en las dos zonas, pues salen los guardias, ¿vale? Hay toque de queda por todos lados. Vamos a intentar evitarlo un poco porque es que no me apetece estar tampoco gastando el arma tontamente. En los cuatro matados estos que no están viendo. Así que nada, vamos a ir hacia el punto. Y quien se meta por dentro le doy con la varita a la felicidad Ok, vale eh, Nos vamos a meter aquí Esta es la... Aquí tengo algo, vale Tengo una y vela Para mí Y nada ¿Qué are you haciendo aquí? ¡Oh, leave us alone! ¿Por qué leave us alone? SHE'S GOING TO FUCKING KILL US IF WE KEEP FUCKING UP! Don't worry Roger, I'm going to fix it, because that's what I do apparently. I'm fucked. We're both fucked. The Professor's gonna kill us. She's gonna tell them to send us away. I'm always mucking things up for her and, uh, Roger's worse. <laughs> He breaks everything. The Professor's gonna send us both away. Can you get us a new vow? I'd let you use the professor's lab Oh, it's brilliant Doctor Faraday's a woman I never even occurred to me He'd be a woman And she has House boys Vale, eh, Faraday Es una mujer Vale, ya se nos han pasado Los efectos de, de la droga, ok Eh, está cerrando Necesita la llave del taller de Ah, next time jump act the first point, man. Equipo de que nos guarden una llave en el futuro. Por eso a lo mejor esto aquí no puedo entrar todavía. Eh... Would you like this? Oh brilliant. Oh, this is perfect. Thank you. You've saved us. Look, go on in. The lab's brilliant. Roger will give you a hug. Maybe the professor can help you too. Y es para hacer cosas malas ¿eh? uy, uy, uy, uy, uy Ahí no voy a tocar de momento Que después la da lío y ¿eh? tampoco Tengo aquí algo más Vale, esto me lo llevo Uy, mierda Me han echado gas venenoso, creo yo. Ah, no. Vale, es desinfectante, ok. Mira, otra máscara, ¿eh? Aquí tenéis otra máscara por si queréis encontrarlas todas. En algunos capítulos he encontrado hasta cinco you máscaras. Porque es 1946 y los romanos se quedaron en Britaña en 450 A.D. No puedo escucharte. ¿Por qué quieres hablar latín? Siempre... Siempre... Siempre sabes. Siempre sabes. Siempre... Siempre sabes. Siempre sabes. There was each... There was no each word means, and it comes out. Impedimenta, the baggage. Impedimentorum, of the baggage. And impedimentis, to the baggage. So it doesn't matter what all you say things. Yes. So long as you're talking about baggage. What? No, Arthur, I'm talking about... Oh, fuck off. Why are you learning Latin anyway? You still have trouble with English. I can see it in my head link the words by sticking endings on them well that seems like an awful lot of effort when you <laughs> learn German when when you learn when you I don't want to learn German you just have to stick the right ending onto the word I don't want to learn German it's a very good language it has very strict rules imagine my surprise <sighs> el alemán yo la verdad que no sé alemán. Nunca. O sea. Lo único que se decide es 9. Nein, 999. Nein, nein, nein, que no me parece. Y, y ya está, así que. Eh, de momento es que no puedo. A ver. Joder, hijo de puta. Coño, que hay trampa. Vale. Lo que quiero es desactivar la máquina esta porque si no es que nos va a estar jodiendo y aquí... Ok. Eh, por aquí puedo salir. Voy a coger el whisky. ¿Qué me...? ¿Tengo que acostar con este o qué pasa? Pues creo que hasta que no invierta la polaridad de esta... Ay, vale, vale, vale Me tengo que tomar una pastillita Ok, perfecto, vale eh, ¿Dónde me tomo yo una pastillita de julio? Mm, a ver, ¿dónde me emborracho yo? No, aquí no No hay ninguna máquina, un, un expendedor ponía ahí algo de recoger, vale, una nota eh, ¿puedo tomarme algún júbilo? ¿tengo yo algún júbilo? Eh, vale no tengo yo vale, me puedo hacer mm, puedo bloquear mejor, puedo golpear y tengo más puntos, okay. Vale, la próxima habilidad que nos vamos a coger va a ser esta Para poder asfixiar a los guardias por detrás En la ciudad Y las personas hablan más... vale Transporta cuerpos más rápido Suelta el cadáver silenciosamente ok Vale, puedo... Soy todo oído eh, ¿Y de aquí qué tengo? Vale, esta ya la hemos conseguido. Todo. De momento no, no la voy a. O sea, no voy a conseguir ninguna habilidad nueva porque quiero guardar los puntos para la. la que os he dicho, ¿vale? Pero me quiero tomar un júbilo y es que no, no sé dónde hay júbilo aquí. Un patito de goma, me lo llevo para mí. No sé si este me va a pegar o me va a hacer algo en cuanto abra el cofre, pero me da igual. Ahora mismo. Eh, máscara anti... Vale, me llevo todo esto. Y tengo un lugar de excavación que vamos a ir ahora. A, eh, si no, nos podemos tomar un júbilo. Aquí pues iremos a, a buscar eso, el cofre, ¿vale? A ver qué he cogido. Vale, eh, una linterna para... Vale, un... ¿Vale? ¿Y esto qué? Hasta pared abre un cierre electrónico Vale, ok, perfecto Y que tengo la placa ¿Esto qué? Vamos a saber, ¿qué harás con esto? Objeto de misión Vale, la misión que tenemos ahora mismo eh, tenemos varias misiones ¿eh? Pase, Tenemos unas pocas Como estáis ahí viendo, ¿vale? La que tenemos ahora mismo la, eh, la misión principal es esta La de James dijo que podía utilizar El laboratorio de eh, Fadai, ¿vale? Y después tengo otra eh, Solo puedo salir de la ciudad a través de... ¿Vale? Vamos a hacer algunas de estas Las de piernas locas, por ejemplo No sé y a ver qué, ¿Dónde me puedo tomar un júbilo? Porque es lo que quiero hacer tomarme un júbilo más que nada no. Pero no me puedo tomar ninguno Porque por aquí no hay ninguna maquinita, ¿verdad? Pues no eh, Bueno, el mapa, a ver Eh, aquí donde estamos la, vale. la jaula de Faraday eh, Vale, y aquí que Conoce a los vecinos Encuentra las cotillas de... Vale Pues vamos a ir para acá, a lo de las escotilla Porque la tenemos aquí, vale Y nada Hay de momento que no podemos entrar, hay que subir ahí a la torre, vale La zona de... De la pala O sea, yo quiero saber dónde está lo de la pala Creo que esto... Parqueadas... No. Vamos a ir aquí, ¿vale? A, a conocer a los vecinos de momento, ¿vale? ¡Vamos, varita feliz! ¡Guarra! A ver, ven para acá, anda. Hostia, espera. Mm, pega fuerte, ¿eh? La... Quieta. ¿A, que, a que están locos perdido porque están todo robado. No. ¿Me puedo fabricar alguna venda? No me puedo creer que me vaya a matar a la puerca esta. Ahí viene otra, otra ton to pastilla. Toma. Venga, mátame, anda. A ver, a ver si me puedo salir donde estaba lo de los jubilos antes y así me ahorro el camino. Venga, mata ya, anda, venga, dame. Dame bien fuerte, que no estoy a dar con el, la varita foliar ahora. No, no, no, un no, sitio para Ni ni una barra. sí, sí, claro. Eh, bueno, Vamos vamos ver oh, hola. No, no, I, uh... These chaps, they're trying to open the bridge to St. George. What a coincidence. I can't look from my own door, either. What, what do you mean? You, you're locked in. What did you do? I told the executive committee I wasn't going to make any more spankers. Or deeds, Or clever locks, Or keepers. Or jubilators. Those are all man-pods, you know. They can do that. Then, no, I don't work for them. Ah. And you're rather brilliant to have got in, aren't you? Please, will you let me out? Hmm. How? I don't suppose you see a large red button on that side that says, open the cage. There is a button, but it doesn't say that. Ugh, I was afraid of that. They don't trust those boys out there. I can't say I blame them. I can't trust them not to set themselves on fire. All right. Maybe you can still help me. I was sort of hoping you could tell me how to fix the bridge to St George. can, but not till I get out of here. So, I'll need a few things from you. Fair enough? Uh sure. Brilliant. I need a bucket full of motorleaf. According to the pressure control grid, there's air in the pipes here. That usually means a leak. Here, take this vacuum. You can keep it afterwards. I don't plan to the end when you here. Pues nada, parece que la tía no nos ha hecho mucho caso Y... a ver... Esto me lo voy a llevar Vale, se ve estupendo el directo Y... a ver... ¿Qué es lo que nos ha dicho? Porque la... No le estaba haciendo mucho caso a la colega Entonces... Que sí, que me voy a tomar una pastilla cuando tú me lo digas A ver... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Mmm... Misiones, por favor Vale Eh, consigue un cubo de molinete Vale Motileno, ok, vale Pues nada, vamos ya a por el cubo de esta señora vamos a ir a por el cubo de la señora esta que tiene que estar, estar a ver, ¿cuánto está? Uf, 800 metros ¿cómo? vale eh, está a 800 metros y eso está aquí exactamente está ahí vale. Pues nada, eh, un paseito hasta llegar a lo del cubo, ¿vale? Y por ahí pues no me voy a meter de momento, ¿vale? Eh, I think I to 100 la vara de la felicidad. Ah, que me persigue uno por la cara, vaya... Parecen los de las de eh, que los zombies que están todos to drogados, pues eso parecen ¿Dónde irán? I the than the <laughs> just a vale, eh, pues me hace falta un extractor Aquí vendremos próximamente, ¿vale? A lo de la bomba Pero eso tiene pinta como que fuera un campamento militar o algo Vale, no puedo llevarme las bombas todavía ni nada Tío, sí, pero ¿por qué? Está la gente todo todo droga, Todo... Pero vamos, droga Y hay un huevo, ¿eh? O sea, ¿por dónde? ¿Por ahí? ¿Por todo esto? Hay un chorro de, de personas que están ahí todo droga esto parece un campamento o algo Ay, mira, aquí la, era la zona de excavación Perfecto Vale, ¿esto qué es? Bulbo de lirio, vale Puedo llevar algo más? Ahí está. No wouldn't stop crying for a week. Por nada. Oh, hey, mira, por ahí, por todos lados, hay gente. Aquí seguramente también no encontremos más gente Hay que tener cuidado, ¿eh? Porque ahora por las noches estáis viendo que están todos... Eh... Yo de la olla, ¿eh? Ya, ya me ha visto uno Es que mira, mira, mira, Está todo loca, está todo loca La tía Está loca del coño Vamos a ver Mm-mm-mm. No me puedo creer que me va a matar otra vez Y no tengo nada para pa curarme, vamos La desgracia esta, tío ¿Me sube esto algo? No, ¿verdad? no, venga, mátame, mátame y salgo donde estaba ante ti ay ya está, eh, a ver si esta vez no nos matan la gente cuando vayamos para pa la zona porque es que de verdad eh, como están súper drogados que los quiero evitar porque ya estáis viendo que me, me tocan en nada y en, de un... vaya, de un palo me matan vamos a ver ¿dónde he salido esta vez? todo eso es zona eh, tóxica, ¿vale? ahí no me voy a meter y es que la gente sigue de droga, entonces, vale vamos por aquí, ¿vale? tengo mi varita de la felicidad, que le queda en nada para pa que se me rompa vamos a correr como unos cosacos porque es que me viene persiguiendo el que sea pero vamos a e intentar evitar a, a la mayor gente posible porque es que si no no vamos a llegar en la vida Vale. A ver si esta vez no me encuentro Una guarrilla por aquí por el monte Porque si no Como me, me venga y me pegue una, un palo Es que me, me mata Esto creo que son avispas, ¿eh? ahí no nos vamos a meter sí esos son avispas Toda esta zona la estamos evitando ahora, más que nada porque son tóxicas, me parece. Mira, mira, mira, mira, mira. Mira cómo están de, de loca. Aquí hay que tener ya mucho cuidado, ¿eh? que ya aquí nos pueden ver. Vale, estoy intentando llegar lo más rápido que puedo, pero está lejos, ¿eh? Eh, son 500 metros Y a pie pues va un poco más lento Si tuviéramos un transporte pues entonces llegaríamos en nada Esto sí que lo voy a coger otra vez de nuevo Porque al matarnos pues perdemos las cosas, ¿vale? Si no lo sabéis pues... Vale, aquí ya no hay nada eh... Vale, eh, vamos a seguir hasta donde queremos llegar Hasta la zona aquella Y espero que por favor que no me mate ninguna tía es I I que por las noches es peor porque salen tanto los guardias no como las tumbas. It, it. Entonces hay que tener mucho cuidado. De no meterse en ninguna zona así, chunga, porque como te vengan dos o tres. Te revientan aquí. No metéis, no metáis, no meterse porque si no eh, os vais a y os vais a poner más ahora también como la, las tías que nos están pegando. Maybe I sit down for a bit. Si no me queda otra me meteré Pero es que de momento no me quiero meter aquí ¿Vale? Porque es que es tóxico, me muero Cuando me toca esto Vale, vamos a ir bordeando todo lo que pueda Y en cuanto pueda pues me meto en el punto Vamos a buscar el molinete. A ver si lo encontramos por aquí. Creo que tiene que estar aquí arriba, Voy a intentar dormir un poco para cubrir, o sea, para recuperar salud y así evitamos que que sea de noche y, o sea, o sea, de noche vale, pero que podamos recuperar un poquito más. Está, es que quiero el cubo. El cubo donde leche está. Consigo un cubo de vale. ¿Dónde está mi cubo? Oh, on, pack, right? tofado rancio. Tengo otro lugar de excavación que ahora vamos ahí. Ok, perfecto. ¿Dónde se supone que tengo que buscar yo el cubo? En esta zona. Consigo un cubo molinero. Eh, vale. A ver, aquí. Vale, aquí peligroso. Estas son las zonas donde... Uf, esto es, es que es radiactivo, tío. No me quiero meter ahí. ¿Qué tiene que estar aquí la, la casa, digo yo? de costura, esto sí que me lo voy a llevar vale, vamos a buscar por aquí el cubito Sounds like some sort of secret message. A mí me va bien el directo, no sé yo, creo que, o sea, o sea, me va, me va bien, no tiene delay ni nada, ¿eh? eh... Ah, que me vienen persiguiendo los guardias Vale, perfecto, estupendo, maravilloso Vale, eh... Nada, le vamos a dar esquinazos porque es que no me quiero estar aquí pegando con todo el mundo, sí. ¿vale? Eh, vamos a intentar conseguir el cubo de las narices Que no sé dónde están ahora Nada, tío, me ha visto otro me sigue buscando ¿eh? estoy intentando quitarme las manos de aquí que no quiero yo Joder, no saque mal el dildo de leche ahora listo Que sí, otra vez. Outside. I suppose now I know what I'm made of. A ver, vale, ya estamos de vuelta Vamos a intentar conseguir el puñetero cubo El... Lugar de excavación, vale. Vamos a ir hacia aquí, hacia el lugar este de excavación. ¿Qué coño? Hostia, que me, Que tiene un... Tienen... pizzola, Ay, sí, se ha cura también la... me estoy muriendo de... de de agua a ver... Eh... Me están buscando pero de momento no sé dónde estoy visto. Vale, pero ya se han relajado, ¿no? Ha relajado, ¿verdad, amigo? Bueno, vamos a ir a lo de la zona esta de excavación, esto que ya de vidrio No quiero yo nada Uf Uf, uf, uf, uf Uy, eh, vale Eso es como una <risa> Aquí hay 20.000 locas Y aquí hay que venir con buena equipación, ¿vale? De aquí de momento no me voy a meter ni de coña, ¿eh? Porque es que muero seguro, 100%. Ya está, la gente aquí... Mmm, que no vea. Pues imagínate meterte en un espacio oscuro y encima con tres tías ahí tolocas. Me revientan, vamos, fijo. Aquí tengo cubos Vale, programa falso okay. A ver qué, qué es lo que nos encontramos por esta zona No, tío ¿Pero por qué me, me empiezan a perseguir si tengo la ropa de Andrajo? Todo el mundo tiene palas aquí, ¿sabes? ¡Oh, Dios Vale, aquí. Es donde hay que ir, ¿vale? Aquí, aquí. Encontrar el punto. Esa que lichea una tía de, de, de golpe. Vamos a ir para el punto, ¿vale? No, no me voy a entretener con toda esta gente porque es que... Me van a reventar, no sé por qué me, me vienen persiguiendo, la verdad Me queda poca vida Supongo que es porque voy corriendo, entonces, pues claro Ah, vale, ahí arriba en lo alto de la casa, ok, perfecto sí Vale, me voy a quedar por aquí oculta. Y ahora ya cuando se les pase el cabreo, entonces me, me meto en la casa, ¿vale? Que ya sé dónde tengo que encontrar el cubo. Ahí está. Tiene que estar por aquí, si es que lo, lo sé O sea, me hace falta algo Consigo un cubo eh, Vale, ¿de dónde saco yo un cubo? Tengo aquí algún cubo, tío la puerta mm. me puedo fabricar algo eh, estoy un poco perdido ahora mismo ¿eh? no sé yo lo que tengo que hacer la verdad A ver, eh, mm, mm. Un tubo de metal no quiero yo un tubo de metal No me, da, no me da el cubo de verdad Me da nada más el, el estofado rancio Y ahora pues me, me he tomado el estofado Y me va a sentar como el culo Ver, por, si tengo aquí el, el. Vale, una forma práctica de detrás. Tengo ya el cubo, no sé por qué. ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer? Ahora, vale. Joder, tío. Andy little sucker. Have I got any power cells? I can fill them up too. Mm, tenemos que volver ¿eh? Eh, llena vale pero vamos a dormir primero vamos a dormir hasta poder recuperar toda la salud o casi toda la salud que pueda Sleep the poor man's Y nos vamos a ir para donde estaba la tía de antes, la de la casa. Mm -mm -mm. Vale, eh Hola, general, Sally. Okay. That's es fantastic. I will gratefully Yo accept your kind offer and not mention any awkwardness that happened 14 years ago. That would have saved a bit of fuss. Oh, Doctor Faraday can fix the bridge to St. George, why did we put all these clever mousetraps on our bridges, and why? O sea, eh, yo espero que no nos tienda una trampa la tía esta y pueda arreglar el puente y crucemos a la, a la siguiente zona, pero de todas maneras aquí eh, aquí hay que volver, vaya, porque me he encontrado el, el sótano ese raro y ahí hay que volver para pa saber lo que hay no me, no me he querido meter porque es que como me meta al final me, me van a reventar entre otras y ahora mismo de momento me quiero centrar únicamente en la, la misión principal, ¿vale? Maybe I should sit down for a bit. Mm -mm -mm. El lirio no sé ni para qué sirve, pero yo me lo estoy llevando igual. Igual que todas las flores mmm, y todo lo demás. No, no tengo ni idea para qué sirve, pero vamos. Es que el mapa es tan grande, tiene tantas cosas. Eh, sí cosas? Bueno, tiene cosas y no tiene cosas, porque realmente lo, lo chungo del juego es cuando te empiezan a perseguir sin ninguna si razón. Bien? Siento la madre y al final te revientan. Porque de dos toques, con la equipación que tenemos ahora mismo nos revientan, vamos. ¿no? ¿Cómo pensas we'll que 100 lejos la, la zona leche. Oh, Yo Está otro coño, hace igual. Está guay todo eso el juego, pero mmm, me hace falta de, de ir al quinto pino para pa coger algo. Que sí que en el GTA, por ejemplo, también nos hacen esto de tener que ir a, a la quinta mierda para pa conseguir algo, una misión. Pero aquí que no tenemos transporte, tenemos que ir a pata. Y tampoco tenemos como... Esa es buguea pero a muerte, ¿eh? Tampoco tenemos... Tienen ningún tipo de transporte para poder ir más rápido ni ¿no? nada. Un poco coñazo, ¿eh? El tener que ir corriendo a todos lados. Bueno, esto como todavía es de día, pues... Esto está cerrado. Así que vamos a aprovechar... Bueno, espérate, a ver. Creo que está cerrado, ¿eh? Voy a mirar a ver si está abierto o no. Vale, sí, está abierto. Eh... Vamos a subir a la zona de arriba. Por ahí nada, no me voy a meter. Well, I out there. They'd only set themselves on fire again. Um, what do you need it for? I've been working on a wormhole device, you see. Well, don't you look puzzled. Spent science class moaning after the girl, did you? They said it was dangerous. Fuck, ah, ridiculous. It's back, it's a safe to the world's part. You have a device that makes uh, a portal of some kind? Just need to get to St. George, get a letter of transit, go to the parade and cross the Britannia Bridge without being arrested or shot full of joy by a doctor. Excellent. Here, you'll need this device. I'll mark the cars that have the parts they need. Eh, parece que otra vez nos ha mandado a recoger porquería A ver, trae piezas del coche eh, Trae piezas del coche, vale Pues nada, vamos a por las piezas del coche y ya está Vale, y el coche se supone que está aquí Aula de Faraday, Vale, vamos a ir. A ver. I hope this isn't too loud. Vamos ahí primero aquí. Quiero intentar ver si me puedo poner la máscara, que, que creo que no. La máscara que tenía por aquí antes. No. No sé si la, la sigo teniendo. Vale, baterías. Ah, y todo esto son objetos de misiones, ¿vale? De que tenemos que hacer. Esta máscara. No me la puedo poner, ¿verdad? guiñito, al cartelito vamos a ir primero a esta zona que está más cerca y ya después vamos a la otra, ¿vale? nuestro prudente? Nada, gente, que para un día que hago directo se han eh, propuesto molestarme 20 veces. At all. Aquí tengo otro, otra alcantarilla que nos vamos a meter y vamos a activarla. Like a vale, tengo algunos archivadores. a Vale, me voy a poner la linterna eh, ¿Cómo me equipo yo esto? Ahí, ahí la tenía, vale Vale, perfecto Uf. No tiene muy buena pinta esto, eh No tiene nada de buena pinta. Uf, ahí hay un drogaón. ¿eh? Lo dejo entrar, Ay, eh, lo voy a dejar entrar, vale. ¿Qué ¡Viene, que viene, que viene! ¡Va, tío! Es que me es que meten, pero. Ay, tengo dos bálsamos nada más. Me puedo curar otra vez más y ya está, ¿eh? ¡Hijo de puta! Eh, vamos a ver, cabrón. Eh, ¿Qué me puedo hacer? Que te mate de un, un puñetazo a ver eh... esto que no hace daño es que esto es una porra de, de amor ver, eh, vale Ni zorra ni zorra Vamos a ver eh... Vamos a ponernos otra vez la linterna Este está ya muerto, ¿verdad? Sí, este está ya más que muerto, vamos Nos queda otro, ¿eh? Allí tengo otros dos 你 To each other, oh, tío, no, no, no, no, no, no, oh, con qué puedo yo. Now we see the violence inherent in the system this hole up before I have any uninvited visitors in I guess someone got out that way. Which means someone could get in. I better patch this before I get unwanted guests. Good. We're waiting for my next visit back here. Vale, voy a guardar la partida. ¿eh? Eh, a ver. No puedo guardar la partida, qué bien. Estupendo. No tengo ninguna cama, ¿verdad? Es que todo lo que he hecho ahora mismo no, pa, pa mierda, bueno. para no mierda va. drop some stuff Arthur, or it's going to be tediously slow going.